Hola, hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Eh, yo soy Marcelo, Mar me llaman Cheiro, soy el astrólogo peronista, el astrólogo Cheiro, peronista. Eh, ¿Tenemos nueva página? No, es la misma página, con otro nombre. Puedes entrar por centroaprenderastrologiafacilmente.com o puedes entrar por patagoniaastral.com como está acá abajo escrito. También te invito a que te sumes si todavía no te sumaste a nuestro grupo de telegram t.me barra curso de astrología. Entrás, somos una comunidad de más de 600 miembros que estamos todos los días hablando de cosas de astrología. Entonces es más fácil así aprender astrología. También te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita, que eh, eh, actives el algoritmo, que me dejes comentarios, que hagas todo lo que hay que hacer en YouTube. Eh, así llegamos a más personas y yo puedo seguir haciendo estos videos. ...que te enseñan astrología desde cero. Hoy, en esta clase 232, vamos a ver... ...el Sol en Cáncer en Casa 5... ...y esa Casa 5 en Cáncer. Y, por supuesto, como estamos viendo por ejes... ...el Sol en Cáncer... ...esa Casa 11 en Cáncer... ...y el Sol en Casa 11. Entonces, vamos a empezar por el principio, por supuesto... Sol en Cáncer, Casa 11 en Cáncer, Sol en Casa 5. Para eso tenemos que saber que el Sol en Casa 5, ya lo venís sabiendo de todas estas clases. Narcisista, apasionado, creativo. Esas son las tres palabras claves para el Sol en Casa 5. La Casa 5 en Cáncer, esto es nuevo. Protectores, dependientes, instintivos. Sol en Cáncer. Familiar, maternal, paternal, cambiante, protector, obsesionado. Por lo que si en el estudio que estás haciendo de una carta natal tuya o de otro, tiene esta configuración, es posible que estés ante una persona cambiante, dependiente de sus afectos, que piensa solo en él y en su entorno más cercano. Ahora bien, si... Este sol estuviera en la casa 11, o sea, casa 11 en cáncer y el sol en cáncer, estaríamos ante otro tipo de configuración. Sol en casa 11, amistoso, superficial, vanidoso. Casa 11 en cáncer, protector, sensible y amoroso. Sol en cáncer. Familiar, maternal, paternal, cambiante, protector, obsesionado. Entonces, podríamos estar ante una persona muy amorosa en lo familiar y en la amistad. Bien, usando estas palabras claves, yo te voy a pedir que me dejes abajo en los comentarios, ¿sí? Tu frase clave de El Sol en cáncer en casa 11 y esa casa 11 en cáncer y por supuesto también que me dejes si tenés ganas de escribir un rato de pensar astrológicamente ese sol en cáncer en casa 5 y esa casa 5 en cáncer o sea, así como yo te creé una frase clave a, a, a, a, a, tomando algunas palabras claves ¿sí? vos crea la tuya propia y escríbemela y yo te voy a contestar si está bien o no nos vemos mañana sí, claro que sí, como todos los días esta es la clase 232 y eh, mañana vamos a ver el sol en Leo casa 5 y casa 11 en Leo, chao hasta mañana